Estamos de retorno. Muchísimas gracias por estar junto a Villa la Televisión. Y ahora reiteramos la línea que sale en pie de pantalla, 720-50222, para que participe también del programa. Nos dé sus comentarios, eh, sus consultas y, y bueno, las vamos leyendo. Es importante aquello. Eh, hay algo que nos preocupa y es cuando estamos hablando de la protección de nuestro medio ambiente. Estamos hablando de la fauna, de la flora, de de lo que significa también, tiene una esencia en nuestro país. Hemos escuchado, usted recuerda el año pasado, el tema del de tráfico de colmillos de jaguar con los ciudadanos chinos, todo un proceso que ha significado varias audiencias y al final se consigue una sentencia y es una detención de tres años de prisión para estas dos personas por, por este tráfico ilegal. Eh, en el país tenemos entendido, se tienen cinco sentencias, pero todavía... Eh, una persona está detenida. ¿Qué pasa con los otros casos? ¿Cuáles son los impedimentos? ¿Por qué se da esto? Y lo que queremos conversar junto a nuestro invitado, hoy está con nosotros el doctor Rodrigo Herrera, asesor legal de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. A quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo, ¿Cómo está? está? Buenas noches. Usted? Gracias, lo propio. Gracias por acompañarnos. Y quiero empezar con el siguiente análisis de repente. Eh, ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Por qué se están presentando este tipo de, de casos del tráfico ilegal de los colmillos de jaguar, ya sea de un jaguar que chorro, si más me acuerdo sí. en, un, en uno de los casos, y de hacer un seguimiento precisamente a este tema? Bueno, en, entendemos nosotros desde el Ministerio del Medio Ambiente uh -huh. que está sucediendo un fenómeno, ¿no? Existe una diversificación de los medios de comunicación, de las capacidades de las personas para transportarse y eso ha creado un dinamismo eh, por el cual gente puede eh, ser eh, transportada con mayor facilidad, gente que viene, gente que va y eso apertura a mercados, ¿no? lastimosamente también apertura a mercados ilegales, tales como el mercado de armas, uh -huh. trata de eh, drogas, trata tra eh, de personas y también eh, el comercio ilegal y el tráfico ilegal de vida silvestre. Es un fenómeno que en el país está siendo detectado desde el 2014 más o menos uh -huh. y sobre el cual bueno, estamos tratando de luchar, estamos tratando de redoblar esfuerzos para contenerlo. Desde el 2014, sí. hay, hay todo, todo un mercado ¿no? en ese sentido. Así es. ¿Cómo usted llega a las denuncias? Bueno, eh, de hecho, para serle muy honesto, el Ministerio del Medio Ambiente únicamente desde el 2014 uh -huh. recibió solo una denuncia formal sobre este tipo de hechos. ¿Qué significa Cochevó, formal? ¿Que, llegado? que ha llegado con una nota uh -huh. en la cual nos, se nos informa, señores del Ministerio del Medio Ambiente, esto ha pasado en tal lugar y posiblemente tales personas sean, sean los responsables. Uh -huh. Solo desde el 2014 hemos tenido una, una de estas denuncias. El resto de los casos han sido direccionados e iniciados por reportes informales, ¿no? Eh, alguna publicación en redes sociales, algunas comunicaciones eh, por vía telefónica, ¿no? Sobre las cuales hemos hecho unas investigaciones y, bueno, eh, tuvimos que proceder porque habían varios indicios contundentes. ¿Qué nos dice la ley en tema de protección? Ah, bueno, eh, al respecto, sería bueno puntualizar que la Constitución Política del Estado, uh -huh. desde 2009, reconoce que los otros seres vivos que habitan en el país, tienen derechos como, como los seres humanos, tienen derechos a, reprodu a reproducirse de una manera normal y permanente. Y la, y, y la misma Constitución nos dice que el Estado tiene la obligación de sancionar penalmente, la tenencia, el manejo y el tráfico ilegal de la biodiversidad. Entonces, estos dos pilares constitucionales nos, nos obligan como institución pública a hacer que se cumplan, ¿no? Ante las instancias correspondientes. Pero tenemos un problema. Si bien la constitución dice eso y es la norma máxima en nuestro país, uh -huh. las normas que ejecutorializan estos mandatos, por ejemplo la, la ley 1333 uh -huh. o el código penal son normas eh, realmente antiguas. El código penal data de la década de los 70, la ley 1333 de, mil, de la década de los 90, del siglo pasado. Entonces son normas que están totalmente desfasadas y descontextual, descontextualizadas. Uh -huh. Así es que eso nos dificulta mucho el, el, el trabajo. Y lo delicado de todo esto es hacerles entender tanto a la policía, al Ministerio Público y eh, a los jueces de que eh, hay que cumplir utilizar lo que tenemos para sancionar a estas personas. Ahora, estamos hablando de, de sanciones muy suaves, muy leves, con relación al impacto que puede significar esto. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros creemos de que el código penal, en este caso, ya nos, ya no, nos va a permitir eh, ejercer la capacidad punitiva y represiva que tiene el Estado en este tipo de hechos. ¿no? Eh, el caso que usted refería, en Santa Cruz, 185 comillas de jaguar, es realmente... Es, una ingente cantidad de eh, recursos naturales que hemos perdido, ¿no? El jaguar es un, es un eh, animal hermoso, es el emblema que tiene la región, es un animal que controla todo un, un ecosistema, okay. así que nos parece totalmente eh, desmesurada la, la sentencia y... y y, y las sanciones que actualmente están eh, previstas en el ordenamiento jurídico ambiental. Por eso es que el Ministerio está trabajando en una referma, reforma punitiva ambiental y hemos concluido una primera etapa, un, un borrador en, e, inicial de una, una propuesta de código penal ambiental, el cual tiene que ser obviamente socializado, tiene que ser debatido con las diferentes eh, instancias y actores relacionados con la temática y esperamos que este año pueda ser aprobado y, y mejorar la situación. ¿Se necesita eso, doctor? Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué le digo? Y ahí me gustaría un poquito... Eh, Referirnos a los casos. ¿Qué casos tenemos con sentencia? ¿Cuál ha sido el rol que ha tenido el mismo ministerio? Eh, para, para seguir los mismos. Bueno, yo leía las publicaciones de esta semana respecto a las cinco sentencias que se tienen. ¿no? Es correcta la información. Tenemos uh, desde el 2014 cinco sentencias por delitos relacionados con el tráfico del jaguar, pero uh -huh. solo del jaguar. Si nosotros añadimos a eso las sentencias que eh, se han logrado por el delito de tráfico de otras especies, por ejemplo, eh, vicuñas, eh, lagartos eh, y aves, llegan a casi a una veintena de sentencias que tenemos desde el 2014 y uh, son más o menos unas 10 personas que actualmente están purgando sus penas en la cárcel, ¿no? La Estamos hablando de, de, de qué tipo de, de penas, ¿de tres años como en el caso de la... Eh, hasta cuatro años, hasta cuatro. hasta cuatro años por tráfico de vicuñas y cuatro años este caso de, de Santa Cruz, ¿no? las sentencias máximas que hasta ahora hemos obtenido. El resto son de, eh, de tres años. Entonces, uh, como se da cuenta... El Ministerio está tratando de dirigir y encauzar estas causas penales. Uh -huh. Lastimosamente, eh, los actores encargados de la Administración de Justicia no somos eh, los funcionarios del Ministerio medio Ambiente, son los funcionarios eh, que administran justicia, los jueces, ¿no? el órgano judicial. Y las personas encargadas de la investigación de este tipo de hechos tampoco son eh, eh, funcionarios del, del órgano ejecutivo, sino... Uh -huh. Son los fiscales, son la policía, que eh, poco a poco están asumiendo sus competencias, están conociendo cuál es el ordenamiento jurídico ambiental y bueno, por eso creo que desde la gestión 2016 se han ido presentando las sentencias, las investigaciones sobre este tipo de casos. y bueno, yo espero contar con mayores resultados en próximamente. De hecho, eh, doctor, se necesita, y yo le decía, porque ustedes se, se, decían, una veintena de casos si hablamos del tráfico en otras especies. Sí. En el caso de los jaguares, eh, el, uno de los más polémicos era este de los ciudadanos chinos de Santa Cruz, Cobre. cuatro años, ¿no? De San, cuatro. cuatro años de prisión por sí. este tráfico. Eh, pero aún no están sí sí no, la sentencia no está ejecutoriada ah, solo sí. hay una persona en Beni tengo entendido de los cinco casos en el caso de los jaguares correcto es, es una contrariedad las facilidades procesales penales que existen en el país lastimosamente estamos en un, en un régimen penal cuyo mandato es tratar de eh, liberar las cárceles porque uh -huh. están completamente llenas. El régimen penitenciario es, da muchas facilidades para que las personas no entren a las cárceles o si, estando en ellas puedan, uh, puedan ser liberadas. ¿no? En este caso, por ejemplo, de Santa Cruz, eh, en noviembre del año pasado se les dio sentencia a estas dos personas. Uh -huh. Estas personas apelaron. A la sentencia, nosotros también apelamos conjuntamente con la gobernación de Santa Cruz ellos apelaron exigiendo de que se les disminuya la sentencia, nosotros apelamos exigiendo que se aumente la sentencia y estamos en ese eh, debacle y en, y, y en esa encrucijada ahora, el, el, el tribunal ahora tiene que decidir si hace caso a nuestra apelación o si hace caso a la de ellos para ejecutorializar la sentencia y que estas personas puedan cumplir la misma en, en la cárcel. O sea, todavía están en esa parte del sí, proceso, es por eso aún, nos sorprendía. Sí. Ahora, de reducirlas luego van a tratar de buscar la libertad por la mínima y ahí, pena. Y ahí creo que tenemos un as bajo la manga, la, la, las personas que están a, a favor de los derechos de los animales. La ley 300, la ley Marco de la Madre Tierra, que fue aprobada en el 2012, uh -huh. establece un, un instituto penal muy interesante. que En delitos relacionados con la Madre Tierra no hay suspensión condicional de la pena. Entonces, por más de que alguna persona se le dé un año de cárcel o dos años tiene de cárcel, que cumplir, tiene eh. que cumplir en la cárcel. Y eso fue justamente lo que logramos con el ciudadano chino que fue, eh, bueno, aprendido hace dos semanas uh -huh. y con dos ciudadanos argentinos, argentinos ¿no? que argentinos. De la semana pasada. ¿no? Logramos que los jueces entiendan que hay una... Eh, Porque estaban apelando a eso, de eh, hecho. Correcto, estaban acudiendo a eso y, bueno, ambos jueces uh -huh. eh, cumplieron la norma y se les negó esa posibilidad. ¿Qué... Eh, eh, se necesita, doctor, eh, más allá de lo que usted me dice, estamos trabajando, me dice, en una normativa que permita ser más rigurosos. Eh, el tema de la denuncia, sí. el tema de, de la participación de las personas, que no sea tan burocrático, van directo, porque si vemos este movimiento y recordemos un poco lo que no es, no está permitido para que las personas también se sientan involucradas y así podamos, eh, a través de la misma denuncia, ayudar a que se, se evite este, este eh, tema de, de ilegalidades en el tema de la biodiversidad. Sí, eh, mira, yo, yo pretendo ser lo más optimista posible en este tipo de casos. Después de estos cinco años de, de procesos penales, nos hemos dado cuenta que la gente ya conoce de que todos los animales están protegidos, de que uh -huh. todos los animales eh, no deberían salir de su hábitat natural y que tenerlos, manejarlos o traficarlos es ilegal. Entonces, esa ahí es un primer, una primera eh, buena noticia que tenemos en el país. Lo segundo es que las que las personas sepan que para proteger a estos animales ellos pueden acudir primero a la policía, luego a los municipios, ¿no? o sea, instancias. a las instancias. no Ahora eh, la policía y la fiscalía tienen que cumplir su trabajo, tienen que investigar estos hechos y proceder de una manera ra rauda, cosa de que los administradores de justicia, es decir los jueces, puedan interponer las sentencias eh, que nosotros vamos a tratar de justificarlas con, con, con datos técnicos para que sean lo más altas posibles. Y es que es complicado estar para o sea, ¿nos hubiese ayudado tener una, una normativa más dura en sí, este sí. sentido? Sí, sí, de, de seguro que sí, mire, eh, el año pasado fue aprobada el, el código del sistema penal, usted recuerda, que, sí, que, que fue abrogado a la semana, ¿no? se le elimina. Sin mm -hmm. embargo, este código, en, eh, en varios artículos relacionados con la madre tierra, estipulaba sanciones de 10, de 15 años por, por ejemplo, el tráfico. ¿Cuál es lo de máximo materias? que se puede... Actualmente, actualmente, seis años. Seis años. A, actualmente, seis años. Pero ninguna llega a los seis años, Están entre ahora, cuatro no. y tres años. Correcto, así por una interpretación judicial que desde mi punto de vista no es adecuada. ¿no? Pero si sí, eh, justamente estamos tratando de recopilar eh, las legislaciones de los países eh, de la región, a hacer una comparación de estas, a recoger lo que estaba previsto en el antiguo Código del Sistema Penal, que en algunos casos era muy interesante, y bueno, plantear una, una reforma que sea... Eh, contundente para luchar contra este tipo de casos bien doctor de verdad se necesita eh, instancias y, y ahí voy con el tema ¿no? que, que nos permita eh, por un lado denunciar que nos permita ver ese, ese enfoque que la gente entienda que, que existen leyes que está protegido que tenemos que todos somos responsables de ello y por el otro eh, ver y hacer el seguimiento en el sentido de de lo que se tiene pendiente. Me sí. decía 20 casos, ¿en qué casos, por ejemplo, se tienen este tipo de sentencias? Mira, por ejemplo, en 2016, uh -huh. dos ciudadanos de, eh, de nacionalidad de peruana fueron encontrados desollando, eh, bueno, eh, quitándole la piel a 16 vicuñas, cerca, en, una, en una población cerca de Uyuni. Entonces, los mismos pobladores a, a, aprendieron a estas personas, las trasladaron hasta el fiscal más cercano, nos comunicaron, nos apersonamos, iniciamos el proceso penal y el mismo año, el 2016, fue extendida una sentencia de cuatro años. Estas personas la están cumpliendo en el penal de Yuni, de por ejemplo. Uh -huh. ¿no? uh, lo mismo pasó en Santa Cruz con una persona que estaba intentando comercializar este, cueros de lagarto de manera ilegal. Eh, fue aprendido por, la, por una accionar de la gobernación cruceña También nos, eh, eh, nos adherimos al caso y la persona también está purgando su pena ¿no? Entonces eh, en Cochabamba también eh, tres casos que son muy muy interesantes Una persona estaba tratando de comercializar un cachorro de jaguar uh -huh. el, el año 2017 sí. 2017 sí Y um, la, la gobernación también actuó y esta persona fue sentenciada. Y dos casos más en Cochabamba, una persona que estaba tratando de comercializar parabas y otra persona que estaba tratando de comercializar eh, mamíferos, monos, también con, con sentencias. ¿no? Entonces son varios casos que nosotros ya podemos utilizar como jurisprudencia para seguir eh, combatiendo este tipo de hechos. Muchísimas gracias, doctor, por habernos dado su tiempo, explicarnos un poco sobre este tema mm. y, y ahí la denuncia que le decía, ¿no? que es sí, muy importante es muy usted importante. que nos sigue. Eh, gracias y, y bueno, siempre bienvenida. Gracias, con todo gusto. Hemos eh, hablado sobre la protección, el cuidado, la biodiversidad, la ley, la normativa, este caso de los jaguares que, que, que nos afectaba mucho. el 2019 se va a declarar el año del jaguar también, lo hemos escuchado. Voy unos instantes con este tema. ¿Eso ya sí. está oficializado, doctor? Eh, estamos luchando en eso. El, el ministerio ya tiene una propuesta mm. concreta, no, un, un anteproyecto de ley que va a ser eh, justamente analizado esta semana. Ah, ¿en esta semana? Sí, sí. ¿sí? Y, ¿Pero ¿qué pero ¿De qué depende para ello? Es simplemente de que podamos justificar la importancia del hecho. ¿no? De, de la declaratoria del jaguar nosotros eh, en ese ámbito estamos preparando algunas actividades también muy interesantes por ejemplo la presentación de un programa nacional de lucha contra los ilícitos de la vida silvestre que va a ser presentado en, en, en abril el 8, el 8 de abril de este, de este año también estamos pretendiendo la organización de un encuentro regional sobre el tráfico de, ilegal del jaguar que pretende eh, traer expertos de todo el mundo sobre la temática y también a los países eh, de la región entonces estamos bien ambiciosos con este tema y estamos esperando que sí, se declare. Exacto, exacto. ¿De qué depende? Eh, de la justificación que vayamos a plantear las autoridades del, legis del órgano legislativo esta semana. Muchísimas gracias, no, doctor. Control, doctor. Vamos a una pausa y ahora retornamos.